Voy a jugar Clash ah, Cuesta, cuesta decirlo Clash Royale Yo, Y hola mis carnetos Empezamos ¿eh? este nuevo video Yo soy Adictoc7 Y tú, al haberle clic a este video Eres mi ídolo Y se bienvenido a este nuevo video De Clash Royale Clash Royale cracks Un juego que Está realmente entretenido Y pues dije ¿Por qué no? ¿Por qué no traer Un video de Clash Royale al canal? Ya que Espero que les guste Y espero que, le, que lo apoyen Bueno, si no te gustó, pues no apoyen Bueno, no lo apoyes Si no te gustó, pero si te gustó, pues apóyalo Es me motiva a seguir haciendo más videos Bro, bro bro. Ay pone pura a cocinar a este vato no no, no no no no no y es torre del rey del nivel 11 y es que me doy cuenta y estos vatos Ay, son muy problemáticos bien bien bien ya le hicimos un poco de daño y eso me alegra Ok Vayan muchachos, ataquen a la torre, atáquenla No, atáquenla Ok, vamos a hacer la jugada que siempre hacemos Mega caballero, príncipe y mago eléctrico Se los recomiendo, es un combo, un combo muy bueno Ok, nos está poniendo por nada Ok, voy okay. a tener ballesta o algo así ¿Estamos mancos en todos los juegos o qué pedo? Hablando de mancos, ¿qué les iba a decir? Ya no he subido videos de Free Fire por el motivo de que pues sí, ya no tengo nada que subir y pues ya no me, ya no soy tan bueno como antes Y pues, no sé si me ocurrió subir este video de Clash Royale y espero que les guste por cierto ok, ya le hicimos una torre y eso es bueno bien bien bien sabía que ese combo le iba a afectar demasiado se que combo 7. El mundo, que es de caballero, príncipe, que príncipe y el mago eléctrico. Es muy que efectivo ese combo, casa, por entonces, cierto. Espero que les ayude. Eso ¿Los dragones eléctricos por acá? Uy, se rindió contra nosotros. se dijo, este barco es demasiado crack. Que no, no vamos a poder contra él. Y pues se dejó. Ay pues ¿Quiero demasiada es ¿no? Ah, si quieren unirse al clan de Clash Royale. Pues solo buscan faster el clan. Y pues yo con gusto lo voy a estar aceptando. Okay. Y pues nos vemos en otro video, este es un video corto porque pues, por lo mismo no, que no tenemos mucho tiempo de subir video. Bueno bye cracks, se cuidan, ¿no? Se van por la sombrita.